Último video de esta serie que tenemos para las multiplicaciones, para las tablas de multiplicar, donde vamos a estar trabajando la tabla del 5. Él queda solito. Ya tuvimos un primer video, ¿ok? Donde explicamos cómo hacer esta tabla de Waldorf, la pizza multiplicadora. Si no lo has visto, ve para allá a ver ese video inicialmente, que de hecho está aquí en la lista de reproducción, ¿de acuerdo? Aquí en la lista de reproducción están en orden para que te aprendas las tablas de multiplicar de una, con una secuencia lógica y deja este de último, que es de hecho es el más fácil de todos. Pero ya tuvimos la tabla del 1 y el 9 en ese video, tuvimos la tabla del 2 y el 8, tuvimos la tabla del 3 y el 7 y la del 4 y el 6. Con este video cerramos entonces la secuencia de las multiplicaciones, sería la tabla del 5, si ya viste cómo es el proceso con las demás tablas de multiplicar, esta que vemos a ver aquí, ya de seguro la trabajaste. Pero bueno, aquí lo vamos a cerrar con este material. Ya sabes lo que tienes que hacer antes de empezar, ¿verdad que sí? Si no lo has hecho, suscríbete, es sencillo. Simplemente inicia sesión, le das suscribir, dejas un buen comentario, dejas un like diciéndonos qué te pareció. Bueno, un buen comentario. Es simplemente decir qué te pareció. Si entendiste, si te gustó, si quisieras una explicación más profunda. Quien quita? Todo puede pasar. Todos los comentarios son bienvenidos y todos los comentarios serán respondidos. Entonces, bueno, ya estamos listos. Vamos a empezar entonces con este video. Suéltalo. La tabla del 5. Forever alone el 5, él es el irreverente, el diferente, es uno de mis favoritos, el número 5. Si nosotros hacemos el recorrido aquí de 5 en 5, mira que llegas 5, 5 más llegas aquí al 10, 5 más llegas aquí al 15, 5 más llegas al 20, 5 más llegas al 25, entonces la tabla del 5 va de 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Solamente pueden terminar en 0 o en 5. Entonces, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30. Vas sumando de a 5, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Tú puedes seguir infinitamente en esta vida con eso. Y te das cuenta que la tabla de multiplicar del 5 te percatas que al final es una raya, una línea recta, ¿por qué? porque es que al final vas de 5 en 5, vamos a dejarlo acá bien amarradito y nos quedaría esa línea, entonces vas 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, entonces vas de 5 en 5 y tienes ahí la tabla de multiplicar es la única que se conecta consigo misma. No se puede conectar ni con el 1, ni con el 2, ni con el 3, ni con el 4, ni con el 6, ni 7, ni 8, ni 9. Entonces 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Vas de 5 en 5, 30. Súmale 5, son 35. Súmale 5, son 40. Súmale 5, da 45. Y súmale 5, da 50, de esa forma cerramos la tabla de multiplicar del 5 y soltamos marcador porque esto se terminó, cerramos las tablas de multiplicar, estoy seguro que te gustó, estoy seguro que estás aprendiendo, estoy seguro que te estás divirtiendo y que de forma más práctica que sea con jugando, aprendiendo como debe ser Conectándolo con algo de la vida cotidiana porque la geometría, la forma palpable Y tú puedas aprenderte las cosas de manera palpable es mucho más práctico Bueno, ya estoy listo, nos vemos entonces Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad que sí? ¿Te gustó el video? ¿Entendiste? Deja un comentario, suscríbete, activa las notificaciones, activa la campanita Para que te avise siempre que nosotros montemos un video Ingresa a epsilonacademy.com Porque es que en Epsilon Academy lo que aprendes no lo olvidas. Con esto ya terminamos nuestro video. Borramos por acá. Chao.